A continuación tenemos un punto muy importante que está muy vinculado a lo que respecta a lo que es responsabilidad social, la ética empresarial. Eh, la etimología, esta, la ética proviene del griego etos, que significa carácter o qué significa, perdón, carácter o hábitos de una persona, en sí, eh, por esto eh, la definición de ética es una herramienta de vital importancia para lo que respecta a la responsabilidad social, puesto que como lo dije anteriormente, abarca todo lo que es el carácter y los hábitos de una persona. Una empresa está reflejada por, eh, por el personal en el que trabaja, ¿sí?, entonces eh, depende mucho de, de la de la persona que esté dentro de nuestras empresas porque eso se hace de una manera externa a nuestros proveedores a nuestros clientes a las personas que influyen a todos los grupos de interés que esto abarca la ética y la responsabilidad social empresarial es algo que está que siempre va a ir vinculado siempre que existan personas profesionales que tengan eh, dentro de, de, de manera interna, ellos den eh, los bienes internos que se denomina eh, un buen conocimiento, un buen trabajo, eh, todo lo que de, salga de mejor de de ellos como profesionales para la empresa son lo que se denomina bienes internos asimismo ellos esperan que la empresa sea recíproca que les ayude con los bienes externos que ellos desearían como es una buena remuneración un buen ambiente de trabajo en sí para que esto se compacte y sea ellos dan pero también reciben por parte de las empresas ya que con esto se logra alcanzar los objetivos que necesita necesita la empresa para llegar a, a ser una, una empresa eficiente eh, un punto también bastante importante y que se debe tomar siempre eh, tener presente es el, el gobierno corporativo es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa este surge como necesidad de defensa de los intereses de terceros que se encuentran alejados de la institución eh, como eh, se, le, se dijo anteriormente este este es uno de los puntos eh, básicos que debe tener lo que es la responsabilidad social eh, ya que es un punto en el cual eh, surgió debido a que las, los accionistas el alta administración el consejo de dirección que son las personas que comandan lo que es un, el gobierno corporativo necesitaban saber qué eh, fin tenían eh, la lo que es lo económico con lo que ellos aportan, no sus finanzas, cómo estaban guiadas, si estaban eh, yendo por un camino bueno, además la transparencia con las que se estaba presentando eh, dentro de lo que es en eh, nuestro país este concepto eh, tomó eh, inició a través de lo que es eh, la Bolsa de Valores de Quito, fue quien empezó a impartir este esta definición, eh, además eh, ellos eh, eh, la bolsa de valores de Quito eh, presentó esto con el motivo de que sus empresas presenten eh, lo que es, son informes totalmente pra, eh, transparentes incluso el eh, AUDEM que es el organismo de cooperación de desarrollo económico eh, en 1999 lanzó los principios y normas de lo, de lo que es un buen gobierno corporativo con lo cual nosotros eh, eh, las empresas están a la a, están necesitando eh, implementar esto para que puedan tener eh, a lo largo una, una administración totalmente transparente y correcta para de manera interna como externa la responsabilidad social empresarial y, estratégica empresarial, y estrategia empresarial perdón. La responsabilidad social empresarial es un valor agregado a la estrategia de la empresa es un plus que se da, algo que va a tener una ventaja competitiva para la empresa dentro de esto tenemos lo que es eh, cuatro argumentos que según Francois Bailes que es, que es un experto en lo que se refiere a la responsabilidad social empresarial eh, ha impartido muchos, muchas teorías sobre, sobre este concepto y en una de ellas habla sobre cuatro eh, puntos importantes en que sirven de argumento para que las empresas puedan guiarse y tener incluir lo que es la responsabilidad social empresarial entre estos tenemos lo que es la obligación moral es decir que tanto eh, lo que exigen las empresas a, a, perdón, a sus empleados tiene que ser acorde a lo que ella les da eh, como lo dijimos anteriormente es un es un pedir y dar lo que es el principio de sostenibilidad eh, aquí está basado todo lo que son eh, todo lo que depende a la mano del hombre lo que está haciendo con el medio ambiente eh, trata de la protección de los recursos naturales la licencia para operar eh, en este argumento eh, las, lo que respecta a lo que es la responsabilidad social se encuentra un poco um, no protegido eh, debido a que no no se no se tiene aún algo que en el cual ellos puedan bas, eh, basarse y de eh, algún argumento, algún documento, alguna empresa legal para que se pueda impartir en sí, tiene que tener la credibilidad para poder operar y que las empresas incluyan en, en, en su actividad lo que es la responsabilidad social. Es decir, se debe tener un permiso, un visto bueno social. Lo que es la imagen corporativa, eh, como la palabra mismo lo dice, imagen, representa todo lo que es eh, la empresa, tanto interno y eh, eh, la imagen que da de manera externa a las personas, a todos los grupos de interés con respecto a la globalización y desarrollo sostenible eh, abarcan tres dimensiones eh, tres dimensiones eh, en sí eh, lo que es la parte con la dimensión económica social y medioambiental siempre se está buscando eh, en, en un, que el, las economías crezcan de manera de manera económica de manera social y de manera ambiental pero esto se debe hacer siempre con respecto a las tres dimensiones, que vaya en conjunto, no dando prioridad aún más en, un, en alguna de ellas, sino teniendo la misma eh, preocupación y, y la misma eh, atención a cada una. En lo que respecta al aspecto social, se refiere a se refiere a todo lo que tiene que ver con lo, el recurso humano, con la parte eh, social, con la parte de la preocupación hacia la comunidad, hacia los grupos de interés, hacia las relaciones laborales en lo que respecta a, perdón, al aspecto económico eh, tiene que ver todo lo que hace parte de, de lo financiero el, el, eh, las actividades eh, los programas que se hacen para tener una retribución económica por parte de la empresa y aquí eh, intervienen lo que son los clientes, los proveedores, las personas de medio mando, etcétera. Ya con el aspecto medioambiental eh, tiene que ver todo lo que, como se, se dijo, a los recursos naturales, a la protección del medio ambiente. Entonces eh, todas estos, estas tres dimensiones tienen que estar relacionadas y e ir en el mismo, en el mismo, eh, a un mismo fin. Gracias.